el la de Vendimia que se conoció hoy, Silvia, con los ganadores. Claro, recién lo estábamos compartiendo y ahora tenemos la palabra de los protagonistas, Silvia. Silvi, te escuchamos. Es así, queríamos contarles que Carolina Chicone y Fabricio de la Vega, ¿me escuchan? Fabricio de la Vega son los ganadores, es un equipo que presentó un sistema de afiches que ahora nos van a contar para eh, lo que fue justamente este concurso para elegir los afiches, porque son tres los afiches que ganaron para la fiesta de la Vendimia. Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Súper contenta. Sí, muy feliz. Contanos de, la, de los afiches, porque son tres, me decías. Claro, es un sistema de tres gráficas eh, que se van a ir componiendo una a otra en las distintas piezas eh, a lo largo de todo lo que es Vendimia, ¿no? Eh, en las vías públicas, en todo lo que es son redes sociales. Entonces, esas tres gráficas van a ir alternándose y, eh, para formar todo lo que es el sistema. ¿Son similares las imágenes? Claro, tienen como el mismo lenguaje, eh, pero eh, estamos hablando porque el nombre de la fiesta es Juglares de Vendimia. Eh, entonces, un poco representa, son tres personajes que representan a estos juglares. Eh, eh, y bueno, y, eh, uno puede ir viendo uno tras otro e eh, ir. Eh, como descubriendo distintas cosas en las distintas piezas gráficas. Tienen, eh, ¿Son abstractas o tienen en distintos tipos de o sea, de interpretación por decirlo de alguna manera? No son abstractas, son personajes eh, donde aparece música, donde aparece vino donde aparece montaña, donde aparece uva eh, eh, cada uno eh, esto es así, es como contar una película. Si la veo yo, eh, la interpreto de una manera y si la veo Claro, vos... por eso te decía lo de que es abstracta, claro. porque si bien se nota que hay figuras, por ahí alguno dice es una hoja de parra, pero no... Exacto, eh, exacto, sí, sí. Así. Obviamente tiene que ver con vendimia. Sí, todo vendimia. Bueno, ¿cuántos se presentaron? Permiso. Eh, ¿Cuántos eh, se con... presentaron al concurso? La convocatoria nos comunicaron que fueron 11 propuestas las que se presentaron. Y bueno, eh, nosotros fuimos la número 10 dentro de la orden de, de presentación, así que este ya cuando nos quedamos con el 10 dijimos, bueno. ¿Cómo se enteraron? Eh, nos llamaron por teléfono esta mañana. Yo estaba. Hoy mismo. Sí. Oh, sí. Qué alegría. Eh, eh, haciendo otras cosas y me llamaron por teléfono. Y de ahí a... Contame un poquito de la ficha. Tenemos poco tiempo, pero ¿en qué se, eh, se inspiraron? ¿O cómo es eso de trabajar de a dos? Porque a lo mejor a uno se le ocurre una cosa, al otro otra. Bueno, eh, nosotros somos matrimonio y los dos somos diseñadores gráficos. Nos conocemos muy bien. Nos conocemos muy bien. Sabemos cuál es el, el hasta dónde llega uno y hasta dónde llega el otro para no estar pisando o solapándonos y la idea este, fue de alguna forma presentarnos una vez más a este concurso que, que, que... hacían muchas muchas veces se presentaron? Eh, nos presentamos sí, nos hemos presentado en reiteradas oportunidades, aparte del honor del año pasado de ganarlo y hasta ahora este año es la, la segunda, Muy bien, segunda vez. vez. En segunda Así vez consecutiva. estamos eh, estamos súper felices. Me alegro muchísimo chicos, sus afiches van a dar la vuelta al mundo. Oh, qué, no, qué honor. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Es una bueno, alegría. Lo más importante que son mendocinos. Sí, yo, yo quiero aclarar una cosa. Yo soy sanjuanino, pero hace más de 20 años que vivo acá en Mendoza. Sí, acaso, sí. <risa> Así que... ¿Y son los dos diseñadores gráficos? Sí, somos los dos diseñadores gráficos egresados de nuestra querida Universidad Nacional de Cura. Uh -huh. Aman la vendimia, me imagino. Sí. Sí, hemos trabajado, eh, o sea, para nosotros la vendimia es como muy importante, aparte de ser mendocino, o sea, para un diseñador gráfico, eh, formar parte de una vendimia eh, en lo que sabemos hacer, o sea, en lo que nos dedicamos, la verdad que es una alegría muy grande. Un honor, seguramente. Muchas gracias. Felicitaciones de nuevo, muchas gracias, chicos. Bueno, queríamos contarles quiénes son los elegidos, los ganadores, los creadores de los afiches que ustedes están viendo en pantalla, seguramente, y que van a dar la vuelta al mundo, sinceramente, porque son... Son los que se utilizan justamente de Cultura para promocionar nuestra gran fiesta de la Vendimia. Y qué lindo que es Vendimia, a mí me encanta. Así es que, no? por claro. supuesto, felices y orgullosos de estos mendocinos que crearon este hermoso afiche. Muchas gracias, chicos, hasta a luego. A Silvia, y a los chicos, a felicitaciones. Eh. Exacto. Tres veces elegidos.